Antes de empezar con el vídeo chicos, por aquí tenéis la imagen de los requisitos que tenéis que hacer si queréis participar en este sorteo de mil pavos, que justamente cuando salga la semana de desafíos, los desafíos de la última semana de esta temporada 5, pues daremos los ganadores, simplemente parar el vídeo e ir completando uno a uno, que los enlaces lo tenéis en la descripción. Muy buenas a todos chavales, yo soy Baisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos el vídeo que os traigo hoy básicamente va a ser un probando una nueva arma Es que yo diría que la nueva arma que han sacado ahora mismo en el juego sería el arma machetada chetada en la categoría de fusiles Porque es que ya sabéis que en los subfusiles estaba la P90 la legendaria y demás Que justamente cuando lo sacaron es que vamos, eso fue un revuelo, fue eh, es que fue el arma machetada de todo el juego en este caso del arma del fusil con silenciador no diría que es el arma más chetada de todo el juego, pero en cuanto a precisión, es el arma que más precisión tiene, o sea, eh, es que básicamente le puedes disparar a metros y metros de distancia, ahora lo vais a ver todo en un gameplay, que es que he conseguido grabaros algo con este fusil con silenciador, puedes disparar a muchísimos metros de distancia, no se va nada este arma, si la podéis probar, eh, en cuanto a estadísticas, no están, o sea, están muy a la par con la Scar Legendaria y la Scar Épica, la Scar Épica sí que le Bajo un poquito más de daño, entonces Si tenéis que elegir entre una escarépica Y un fusil con silenciador, yo recomiendo Bajo mi perspectiva y lo que he podido Yo probar el arma, que cogáis El fusil con silenciador, porque es que Es una auténtica barbaridad y es que Están de daño muy muy a la par Entonces, vamos ya con el vídeo y que veáis cómo he podido jugar y cómo He podido probar este arma, porque es que La verdad, los clips que os estoy poniendo Ahora mismo son una auténtica brutalidad Bien chicos, estamos en una nueva partida ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar conseguir el fusil con silenciador y vamos a reventar en dúo contra escuadrones. Estoy por aquí jugando con un amigo y vamos a intentar reventar todo lo que podamos, porque es que ya os digo que este fusil, si lo habéis visto en los clips de antes, es que es una cosa pero impresionante, de verdad. Yo creo que es el arma con más precisión de todo el juego. Y también, chicos, otra cosa sobre las armas que no he comentado es el tema de que, ¿qué ha pasado con el subfusil de tambor? Porque es que mucha gente decía que, que si lo han. Eliminado del juego, que si no sé qué Pero es que en este modo de juego al menos Es que sigue apareciendo el subfusil El subfusil de tambor, perdón el subfusil de tambor sigue apareciendo y es que se supone que lo han eliminado Entonces, no sé si es porque es simplemente en este modo de juego Porque es un modo de juego nuevo No sé si es por el tema de que como este modo de juego de la huida es nuevo Pues a lo mejor por eso están dejando el subfusil aquí El subfusil de tambor Pero es que la verdad me parece bastante extraño que en todos los sitios Digan que se ha eliminado y demás Pero es que luego no, no sea así en el juego Pero bueno, mirad chicos, ahí está cayendo el drop que necesitamos coger Y no sé si habrá gente... No ya he visto que no hay gente eh, es raro eh, Mira, ahí, ahí va uno, chicos Ahí va uno El tema es que mientras lo abre Podemos dispararlo A ver si Madre mía, dos cabezas, eh, eh Tenemos otro por aquí Vale, tranquilidad Vale, tenemos dos más Vale, y se está abriendo Me he quedado flipando eh, ¿cómo he hecho eso? ¿Alguien me lo puede explicar cómo he hecho eso? Eh, estoy flipando No tengo materiales, no tengo muchas balas ¿Alguien me puede explicar cómo he hecho eso? Vale, los voy a intentar pillar por detrás Muerto Muerto ¡Madre de Dios! Fusil con silenciador, fusil con silenciador Estoy ahora mismo flipando Estoy ahora mismo flipando Vale, vale, vale, vale, vale, vale Tranquilidad, calma Calma, porque estamos ahora mismo muy y bien Las necesito Bien, bien, bien, que no me den, bien, perfecto Vale, voy a tirar esto Recarga esto Y este que me está apuntando Es que tiene un montón de precisión, eh Pero un montón, lo habéis visto Y ahora mismo me han reventado. Aguantar. Muerto. ¿Habéis visto? O sea, ¿habéis visto el tema de cómo revienta el fusil? O sea, estoy ahora mismo flipando. Espero que no me maten y os lo pueda enseñar mejor. Pero es que... Cómo ha reventado a esos Ha sido importantísimo, eh Esos tiros que les he pegado O sea, yo creo que no lo podría haber hecho con la SCAR Esto tiene una precisión Que vamos Es que ahora mismo yo creo que les puedo dar por detrás, eh A ver, a ver si se paran o algo No, no, no, están por ahí, están por aquí Mirad la pedazo de precisión Que tiene, eh Mirad la pedazo de precisión que tiene y no se va nada Vale, problema, problema, problema ahora mismo Tengo un problema Que es que no tengo balas Ni materiales tampoco Pero el chaval este Se, se ve que ha ido a pillarle a su compañero las balas, ¿verdad? O algo así, creo mm, mm, mm. Vale, vamos a... Esos están por ahí, vale Entonces, creo que puedo pillar los minis Creo que puedo... A ver si hay algo de balas o... No No hay balas, pero este mini me lo voy a echar Una bala me queda, no, ya no le puedo... A no ser que le dé cabeza ¿Os imagináis? ¿No usco? ¡Ay! ¡Qué pena, qué pena! Vale, no pasa nada, no pasa nada O sea, ¿habéis visto la precisión que tiene? Ahora vamos a ir a por ellos Espero encontrarme una caja de munición Balas o algo así Míralos, es que se están yendo a muerte Y van a entregar... ¿Se lo acaban de tirar? No te creo, no, no se Lo van a entregar ya Creo, no, no, no, no, no, no, no Vamos, vamos, vamos Me tienes que dar tiempo Me tienes que dar algo de tiempo Mmm... Eso que hay ahí son balas de fusil Vale, tenemos nuestra oportunidad Tenemos nuestra oportunidad para vol poder Volver a usar el fusil Y tenemos muchísima gente El fusil, chicos, no lo he comentado Tenemos también una SCAR, su contrincante El fusil, chicos, o sea, eh, La SCAR Es, en calidad legendaria Mejor Que el fusil con silenciador Fijaros, eh Vale, vale. Le hemos dado unos tiritos, no hay que ser abusivo. A ver, a ver, que es que no quiero que me den. Que tengo 8 balas de fusil, que tampoco hemos cogido muchas. A ver, que nuestro compañero está por aquí. Perfecto, necesito tus balas, compañero, ya. Vale, perfecto, perfecto Este compañero tenía balas Y la joya Para recuperarnos Perfecto A ver A ver, a ver, a ver Porque los compañeros le lo están viniendo Bueno, me están viniendo a mí Recarga esto Vale, vale, vale Aguanta Hay un tío ahí, vale Aguanta, aguanta, aguanta Uf, uf Ahora mismo estoy acorraladísimo, eh Lo voy a intentar matar con el fusil No, no, no se puede, no se puede Con el fusil no Ah, me la he hecho muy bien, me la he hecho muy bien. La quería matar con el fusil y al final no se ha podido. Así que nada chicos, ya habéis visto este fusil, cómo revienta. La verdad es que tiene muchísima precisión y es que si os toca en calidad legendaria, yo lo elegiré antes que una Scar épica al menos. Y bueno, ya si es una Scar legendaria, pues ya os dejo a vuestra elección. Así que nada, básicamente es esto.